Bienvenidos a esta su sección de Bio Oráculo. Mi nombre es Ana Cristina y me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí conmigo. Te traigo un mensaje muy hermoso, muy importante de tus ángeles y arcángeles. Probablemente durante estos días has estado escuchándolos um, quizás a través de números, de mensajes, de frases, de canciones... Bueno, pues ellos quieren transmitirte un mensaje, hoy quieren comunicarse contigo y lo van a hacer a través de una dinámica muy hermosa y divertida. Eh, tengo tres opciones para ti, te pido que las observes y aquella que llame más en tu interior y que vibre, y que, que te jale, que sientas esa, esa luz y esa emoción por saber este mensaje... Bueno, pues la elijas. También puedes hacerle alguna pregunta, algo que requiera saber. Bueno, pues en este momento suelta todos esos miedos, todos esos pensamientos limitantes y conecta con la fuente, con esta energía divina, con Dios. Abre tu corazón para recibir este mensaje y disfrútalo, siéntelo. En este instante solo estás tú y esta conexión divina. Este es un mensaje atemporal. No importa el día en que sea subido a la plataforma, simplemente el día y el momento perfecto es cuando tu alma te guíe y llegue a tus manos este mensaje. Escúchalo, siéntelo. Comenzamos. En la parte de abajo, eh, en la parte de comentarios, eh, en el primer comentario van a estar los tiempos para que puedas ir ahí y darle clic y adelantar tu mensaje. Nos amo. Bienvenido una vez más, tú que elegiste la opción número uno Vamos a ver qué es lo que te quiere transmitir tus ángeles, tus arcángeles Y cuál es la guía Vamos a dejar estas cartitas de lado por el momento Y nos disponemos a sacar unas cartas Del oráculo, vamos a ver cuál es el mensaje y el por qué han estado llegando estas señales a tu vida, el por qué estás el día de hoy aquí, puedes realizar alguna pregunta si así lo deseas, algo que esté vibrando en tu interior, y bueno, con amor, este es un mensaje general, probablemente algunas cosas no resuenen contigo, yo te invito a que tomes aquello que más vibra en tu ser, y lo que no, simplemente déjalo pasar, ok, wow, el arte de vivir disfrutar de la simpleza de la vida, la abundancia, la plenitud, la trascendencia. Ir a tu centro. Wow. Wow, wow, wow, hermosísimas, hermosísimas cartas. Fíjate, tus tus ángeles arcángeles te quieren decir que es momento de que vivas y que disfrutes tu existencia, tu vida, desde el arte de vivir, desde vivir de lo simple. Muchas veces creemos, creemos que necesitamos muchísimas cosas para disfrutar la vida, para ser felices y vivir plenamente. Pero cuando haces una pausa y observas lo que hay a tu alrededor, y sobre todo lo que tienes ya, te puedes dar cuenta que cuando eres sabio y vives desde lo simple, disfrutando de esta conexión divina, es cuando todo fluye. Y es cuando más pleno y más feliz te sientes, sobre todo alegre, en armonía, la plenitud y la alegría. Esta abundancia no solo eh, es en lo económico, sino la abundancia de estar en paz, en equilibrio, en aceptación contigo. Es momento de que te experimentes así. Estás pasando por un proceso de trascendencia. Trascendencia es, estás sanando muchos eh, asuntos, muchas sombras que tenías reprimidas. Y mira por esto esta carta de, de, de reprimido, y las estás comenzando a soltar, a sanar. Es momento de que regreses a esta fuente, en lo que tú creas, en Dios, el universo, los ángeles, arcángeles. Es momento de que comprendas que no estás solo, que nunca estás solo, que tú, el universo, son uno solo. Permítete tomarte de su mano y trasciende, sigue trascendiendo todos esos asuntos. Dale luz a esas sombras. Experimenta la plenitud. Esta carta de ir hacia adentro precisamente te habla de eso. Entrar en conciencia de lo que realmente eres. No vienes a esta vida a esforzarte, a sufrir, a tratar de sobrevivir. Vienes a vivir plenamente tu existencia, a disfrutar sin miedo. Al reprimir esas emociones, es esta carta, eh, reprimes, te controlas, tratas de, de no avanzar y, y en ese proceso... No te permites disfrutar, no vives desde, las, desde lo simple, desde el simple hecho de dar gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad. Por eso estas cartas están saliendo al revés. Estás en este proceso de depuración y para vivir en armonía se requiere vivir en paz y en equilibrio. Para ello requieres de una conciencia, de ir a tu interior, de darte cuenta. Ya suelta todo aquello que ya no va contigo. Es momento. Tus ángeles y tus arcángeles te están diciendo que están contigo en estos momentos donde ves un poco de obscuridad y donde no encuentras a veces las respuestas. Ellos te están diciendo, estamos aquí, permítenos darte esa luz, atrévete a vivir. A experimentar, a disfrutar, no reprimas emociones ni situaciones, ábrete, encuentra este equilibrio en tu interior. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir eh, el oráculo del Arcángel Miguel. Y fíjate estas tres cartas. Wow. Un resultado favorable. Esta carta es una respuesta a… quizás hiciste alguna pregunta y te están diciendo que esta carta es el resultado de esta hermosa situación. Los ángeles están trabajando para mantener un equilibrio y la respuesta es favorable tanto para ti para, como los involucrados. Todo, todo, todo, todo está fluyendo para tu más alto bien es un resultado el cual es justo y perfecto para todos gracias al Arcángel Miguel y a todos los ángeles y todo el universo que está trabajando para ti pero te piden que hagas tu 1% que sueltes y que confíes y que disfrutes de esta vida que no lo tienes que resolver todo tú, que para eso están ellos Apóyate en Dios y los ángeles. Ay, estoy sintiendo esta energía como de mucha liberación al transmitir este mensaje. Wow, esta, esta carta nuevamente te dice que te apoyes en ellos, en el universo, en lo que tú creas. En este momento puedes decir eso que más te trae um, consentimiento, angustiado, preocupado. En este momento se los entregues, se lo entregues al Espíritu Santo y ellos en unión te estarán ayudando y dando luz. Tú simplemente entrega, confía, hazte a un lado y permite que los milagros brillen en fe y nuevamente esta carta te dice honra y confía en tus sentimientos es que esta carta es, es maravillosa es momento eh, fíjate las tres cartas te hablan de confiar de soltar de que no quieras realizar todo tú solo tú sola ellos te están guiando y por eso es que los has estado escuchando y los has estado cada vez lo sientes más. Ellos no vienen por etapas, por momentos y después se van. Ellos están constantemente cerca de ti. Solo basta que les abras la puerta de tu casa. Pero tu casa, tu corazón, tu alma. No solo tu casa física, sino adentro. En tu corazón abre esta puerta. Permite tener esta conexión. El momento en que te rindas y que permitas que esta energía divina entre, en ese instante santo comenzarás a ver esta transformación y esta conexión divina. ¡Wow! Te voy a dar por último tu mensaje del libro de Para Vivir en Abundancia. También si estás este, interesado en estos mensajes, es un mensaje diario para, para ti, para vivir en esta conexión. Es esta guía divina. Vamos a pedir un número para ti, para saber cuál es el siguiente paso. Soltar, sentir, vivir en armonía, pero sobre todo confiar. Tu número es el número 60 y te dice, pasos firmes en tiempos de Dios. Vivir con miedo es morir en vida. Siempre hay un tiempo y una estación para todo. Puede ser una época de nuevos comienzos, una época de crecimiento, una época de cosechar el resultado de tu dedicación y entrega, o simplemente una época de descanso. Confía en esta hermosa sugerencia. Todo a su tiempo. Fe en Dios y adelante es momento de tener fe tus ángeles están aquí para ayudarte y están trabajando permítete guiar te dejo con este hermoso mensaje y te abrazo con el alma no olvides regalarnos un like, compartir seamos faros de luz es momento de avanzar y de soltar todo lo que nos ata y todo lo que nos limita es momento de avanzar. Bienvenido tú que elegiste la opción número dos. Bueno, vamos a ver qué es lo que te quieren transmitir tus ángeles, arcángeles. Vamos a dejar estas cartitas por aquí y bueno, vamos a ponernos en disposición con muchísimo amor para ver qué es lo que te quieren dar tus ángeles, qué es lo que te quieren decir y transmitir. En este momento puedes realizar alguna pregunta o simplemente fluir con este mensaje. Quiero compartirte que siento su energía y su presencia muy, muy fuerte. Para mí también estos mensajes están siendo muy profundos. Todos estamos en un proceso de liberación, de avanzar. Y puedo sentir su amor. De verdad es que es, es, es maravilloso. Vamos a, a comenzar. Ok. Wow, ok, mira, tú que elegiste la opción número dos. Tus ángeles te están diciendo y se han estado manifestando en tu vida para decirte que es momento de que sueltes el control. Que es momento que escuches la voz en tu interior. Que remembres que eres un espíritu en la experiencia de cuerpo. Creemos muchas veces que somos cuerpo y que a esta vida venimos a esforzarnos, a sufrir. Y tus ángeles te dicen que es momento de que sueltes todas esas ideas y ese control porque estás rígido. Probablemente estás incluso hasta sintiéndote denso. En este momento, Quizás puedas estar relajado, sino no, obsérvate cómo estás, si estás apretando tus manos, tu mandíbula, eh, te sientes incluso, y hasta como tenso, que llegan ciertas posiciones que dices, ay, ¿y yo por qué estoy así? Y hasta te estiras y sientes así rico de, ay, qué rico, qué sabroso, obsérvate. Porque ahí te puedes dar cuenta cómo estás rígido ante tu vida, ante esta situación. Es momento de que te sueltes. No sigas consejos. Es momento de que no busques respuestas afuera, sino en tu interior. Recuerda, eh, incluso este mensaje que te estamos transmitiendo es un mensaje de amor. Es una guía, es una luz. Tú vas a tomar aquello que más resuena en tu interior y lo que no, simplemente déjalo pasar. Te dicen tus ángeles que te enfoques en el presente, que sueltes todo el, el pasado y que dejes de planear. Insistimos en, en querer planear. Queremos un futuro perfecto y no disfrutamos del presente maravilloso que está Hoy. No sabes qué va a pasar el día de mañana, deja de planear, fluye. Cuando no suceden las cosas como tú quieres por estar en control, te frustras y no te das cuenta que todo tiene un porqué y un proceso. Libérate de la hipocresía, sé auténtico contigo, contigo y con los demás. No trates de agradar a las personas, no trates de, de seguir esos... Eh. Esos consejos que los demás dicen, muchas veces queremos pertenecer a algo o a alguien. Y nos ponemos máscaras, nos ponemos situaciones que incluso no queremos, pero las realizamos por tratar de agradar a otras personas. Y tus ángeles te dicen, no necesitas eso, necesitas encontrarte tú, conocerte tú, aceptarte tú. No trates de agradar a los demás. El día que comiences a aceptarte quién eres realmente, ese día probablemente muchas personas se alejen de ti. No te preocupes. Es esa energía que estás sanando y va a haber muchos espejos que se van a ir y llegarán otros. Pero es momento de avanzar. No trates de agradar a nadie. Enfócate en ti. Quizás muchos lo puedan llamar egoísmo, yo lo llamaría amor propio Es momento de ver en tu interior Fíjate, eh, eh, el enemigo O lo que nosotros llamamos enemigo Son grandes espejos y grandes maestros Pues nos muestran aquello que hay que sanar en nosotros Cada vez que señales y critiques y veas Al de enfrente, al de al lado <coughs> Perdón Simplemente observa Date cuenta el por qué te lo pusiste, qué es lo que estás viendo en él, que tú lo tienes. Y si hay algo que te molesta, es algo que hay que sanar, liberar, soltar. No te quedes eh, tampoco clavado, clavada en ese espejo, ni analizando, porque no se analiza. Simplemente se siente, se observa y se deja pasar lo que sigue sin juicio, sin exigencia simplemente fíjate, agradeciendo el que te hayan mostrado estos espejos y ya, simplemente los dejas pasar, no te claves no trates de agradar y mira, también esta carta aceptación, no hay nada afuera que te pueda hacer daño salvo lo que hay en tu mente como tú percibas las cosas porque todo sucede en tu mente todo pasa aquí muchas veces eh, es tanto el poder que le damos a las cosas negativas que empezamos a manifestar eso. El universo le hace caso a lo que tú más le pones eh, interés. Si tú dices, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, efectivamente no vas a tener. Pero si tú comienzas a agradecer, a aceptar, a disfrutar, a fluir y a ver todo lo que ya tienes, las cosas empiezan a fluir y a sentir. Y el universo... Te manda eso. Hoy suelta este control. Disfruta de tu presente. Vamos a ver qué es lo que te quiere eh, transmitir tus mensajes a través del oráculo de los arcángeles. Y mira. Wow. Ok. De entrada te dicen. Tu hogar está siendo protegido por ti y tus Estás siendo protegido por tus ángeles, perdón. No hay nada afuera de que preocuparte. Ellos están ahí. Los ángeles no vienen o van a rato, simplemente están todo el tiempo. Pero son muy respetuosos Si tú no les das la entrada a tu corazón, no solo a tu casa física, a tu corazón y no abres las puertas para que entre en tu vida. Ellos simplemente van a observar. Y hoy te dicen, estamos aquí. Si tú nos permites entrar, vamos a entrar con muchísimo amor. No te preocupes, no hay nada de qué preocuparse. También te dicen que es momento de que te acerques al Arcángel Miguel. Fíjate. Eh, te está diciendo que a Él puedes hacerle esta petición que traes en tu alma, en tu mente, y puedes hacerle oración. Arcángel Miguel, gracias por tu ayuda con, y puedes decir en este instante esta situación o pregunta o lo que tengas adentro, por favor ayúdame a llenarme de paz y fe siempre. Él está a tu servicio. Y este es un claro mensaje. Tú que elegiste esta opción, tu arcángel va a ser el arcángel Miguel. Durante estos días vas a poder platicar con él y a él pedirle esta petición que traes. Analiza tus opciones. Fíjate, esta carta la, la percibo como si hubieras realizado una pregunta en concreto, como... Eh, directa, es muy directa para algunas personas este mensaje va a llegar muy directo, esta carta te dice que han estado trabajando los los ángeles y tú pero especialmente tú has estado trabajando muy duro para aceptar las circunstancias que te rodean ahora es tiempo de buscar alternativas ya no estés eh, esforzándote ni luchando ni ir en contracorriente es momento de que sientas estas opciones fíjate te dice es tu forma de competir y adaptarte es admirable aunque el Arcángel Miguel te recuerda que siempre es importante ser honesto y auténtico contigo mismo. Fíjate, es momento de quitarte la falsedad. No trates de agradar a nadie. Es momento de escuchar en tu interior esa voz. No necesitas competir ni agradar con nadie de ninguna forma. Los ángeles te aseguran que tus necesidades están satisfechas de una forma gentil y cariñosa. Hecho está. Confía en que no estás solo y nunca lo estarás. Te doy por último tu mensaje del libro de Vivir en Riqueza, desde el alma de Dios, para vivir en abundancia. Mensajes de Dios. Hoy tu número es el 114 fe en ti mismo. Hoy Dios quiere que sepas que la fe en ti mismo te ayudará a salir adelante. Eres fuerte y puedes lidiar con cualquier cosa que la vida te arroje. Respira hondo y siéntete con el conocimiento de que puedes tratar con todas las cosas. Ten fe en ti mismo y ten fe en los ángeles y el universo. Están trabajando para ti. Yo espero que este mensaje haya resonado en tu interior. Si no, no te preocupes déjalo pasar yo te abrazo con el alma y este mensaje me deja a mí sobre todo en la certeza de que tus ángeles están a tu lado están contigo te piden que simplemente fluyas y tengas esa fe en ellos y también te apoyes en ellos el arcángel miguel estará contigo en estos días permite tener esta comunicación con él Te abrazo con el alma y nos estamos viendo en el siguiente mensaje. Gracias. Bienvenido. Tú que elegiste la tercera opción. Bueno, vamos a ver qué mensajes traen para ti los ángeles. Vamos a poner estas tres cartitas por acá. Y bueno, vamos a pedirle la guía al oráculo. En este momento puedes realizar tu pregunta simplemente abrirte a recibir este mensaje y vamos a ver el por qué has estado viendo diferentes mensajes, quizás a través de números, te han llegado este, sus nombres o los has escuchado constantemente, incluso a través de las plumas eh, de un ave y que dices ¿por qué llegó este, esta plumita aquí? bueno son mensajes en los cuales ellos se hacen presentes. Y vamos a ver qué, es, qué mensaje trae para ti. Ok. Wow. Ok. Fíjate qué hermoso mensaje. Fíjate, tus ángeles te dicen, deja de estar en pereza. Pereza es estar en adormecimiento, estar en un estado como zombie, sin accionar, esperando un resultado diferente, realizando las mismas acciones una y otra vez. Estar en pereza y que esta carta haya salido boca abajo es estar en un estado negativo. Pues es como si te sintieras muerto en vida. es Fíjate, te dicen, a veces hacer esta pausa, ir en tu interior, observar tu proceso es la mejor manera de elevar tu conciencia y tu frecuencia energética, que solo tener pensamientos negativos y en no acción, y con frases de no puedo, es que no tengo tiempo, esto es imposible y esto no es para mí, con frases así lo único que haces es que tu frecuencia baje. Al, al pensar que ya sabes demasiado o que no requieres de ninguna guía, que tú solo puedes ante esta situación, es tener soberbia y al mismo tiempo te estás engañando tú mismo. Es momento de que regreses a este camino, a esta luz, y te tomes de tus ángeles. El espacio... Es, es esta maravillosa carta donde te dice que respetes tu proceso y el de los demás. ¿Quieres que muchas personas vayan a tu ritmo y que comiencen a, a reaccionar como tú quieras? Y al mismo tiempo te observas a ti y también te exiges demasiado. ¿Por qué? Porque observas que a lo mejor los demás van eh, en otro nivel y tómalo como te resuene. Quizás... Eh, no solo eh, en este despertar, en tu proceso espiritual, en diferentes situaciones, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea. El respetar tu espacio y que todos llevamos un proceso y todos vamos a nuestro ritmo es la mejor carta y es el mejor proceso de respeto y de amor hacia ti y de aceptación hacia ti y hacia los demás. También te dicen tus ángeles que nada externo a ti puede hacerte daño salvo tus pensamientos limitantes y tú mismo pueden hacer que te metas el pie, que tú solito o solita eh, te generes estas dudas y no acciones y no avances, nunca vas hacia atrás, simplemente te estancas que esta carta sali haya salido al revés, no es una carta negativa, simplemente te dicen que tu única responsabilidad es darte cuenta de la mentira, de darte cuenta de las ilusiones, que todo lo que te creas o sientas está en tu cabecita, que simplemente observes, que es momento de hacer esta transformación de lo irreal a lo verdadero purificando tu alma, es momento de entregar al Espíritu Santo todos esos pensamientos erróneos, limitantes y tomarte de su mano y decirle Espíritu Santo te entrego esto, permíteme ver la verdad, no tienes que cargar todo tú, simplemente ve a tu ritmo, a tu espacio, compártete desde el amor, fíjate esta carta de compartir te dice que es momento de mantenerte conectado con tus ángeles, el compartirte en amor es dar sin esperar algo a cambio. Por eso esta carta va eh, muy ligada. Y fíjate, todas estas cartas te hablan de compartir amor incondicional y mente abierta. Es momento de compartirte en este amor libre, incondicional hacia ti y hacia los demás. Dar sin estar esperando recibir algo a cambio simplemente por compartir y si no lo sientes así es mejor no darlo, simplemente obsérvate y ve en tu interior, es momento de que te ames, mantener una mente abierta es no permitirte pensamientos limitantes ni negativos, es momento de que los liberes, ábrete, abre tu mente, limpiala, vacíala, permite que esta luz divina entre en tu vida, es momento de amarte. Las cartas que, que hoy te salen a través del oráculo las, las siento... Fíjate, siento una energía fuerte, siento una energía donde has estado exigiéndote, incluso exigiendo al universo algo diferente, una respuesta pero no has realizado esos pasos ni lo que a ti te corresponde. Tus ángeles están ahí, están listos para guiarte, pero permite entregar todo aquello que ya no te sirva. Vacíate. Comienza esta expiación y este proceso de depuración y fúndete en esta energía. Entrégate amor principalmente a ti ti. No puedes dar lo que no tienes. Es momento de que respetes tu proceso. Todos llevamos un proceso y todos vamos a nuestro ritmo. No quieras eh, exigirte demasiado. Vamos a ver qué es lo que te dicen directamente los ángeles. Y fíjate, te dicen, cree y confía. Es momento de abandonar esta situación malsana. Enfócate en una salud perfecta y divina. Fíjate, este mensaje lo siento muy directo para ciertas personas que hayan realizado alguna pregunta en concreto. Esta carta te dice que tienes salud perfecta. Que te enfoques solamente en eso Pero sobre todo Que te visualices como tal Tus ángeles y arcángeles Te aseguran una salud perfecta Es momento de que te enfoques En tu proceso de sanación En remembrar quién sí eres Eres luz Eres un espíritu en experiencia de cuerpo El espíritu no enferma tus pensamientos negativos, al ponerles demasiada atención y demasiado poder, hacen que se manifiesten en tu cuerpo. Es momento de decir no a tus miedos. El cuerpo reacciona instantáneamente al amor y a los miedos. Es así que elige primero. Llena cada célula de bendiciones y afecto. Visualízate en perfecta salud completa para ti y los demás. Y te dicen, hecho está. La segunda carta te dice, es momento de abandonar esta situación malsana. También la percibo y la siento como una respuesta directa. ...muy directa para cierto grupo de personas. Ah, fíjate, esta carta te dicen tus ángeles que han estado escuchando tus súplicas. Y ellos te responden a través de esta carta. Y te dicen, ¡Vete! Has durado demasiado en una situación tóxica invirtiendo tiempo y energía que no te llevan a ningún resultado... Esta experiencia no te beneficia ni a ti ni a los involucrados. No necesitas mantener esta negatividad. Aléjate sin dudas ni culpas. Los ángeles te ayudarán asegurando que la partida sea lo más armoniosa posible. El arcángel Miguel te protegerá. Sigue tu intuición, es esa voz en tu interior. A cada paso... Siéntete en la certeza de que Dios y el universo están contigo. La última carta de Cree y Confía. El mensaje es directo y es muy claro. Para resolver cualquier situación debes de tener esta confianza en ti, en Dios, en los ángeles. Y en la medida de que, que tu fe crece, la puerta del universo y de esta energía divina se abre ten confianza mantén una mente abierta relájate y deja fluir todo confía, todo está bien wow mensajes muy directos respuestas muy directas por último te voy a dar tu mensaje de, del libro de mensajes de Dios para vivir en abundancia tu número Tu número es 71 y te dice compartir. A la vida viniste a experimentar y todas las experiencias que has adquirido y te han dotado de un conocimiento maravilloso. Es momento de que hables de ellas, aun cuando tu mente te indique que no hay nada que compartir. En tu corazón ya se encuentra la sabiduría que va a dar luz a otras personas. No te limites al compartir, hazlo siempre desde el amor y deja que los milagros sucedan. Nuevamente esta carta de compartir, comparte desde el amor, desde la fuente, desde lo divino. Es momento de que te perdones, que sueltes, que confíes, que acciones, dejes de estar en pereza. Espero que hayas encontrado respuestas de por qué los ángeles han estado manifestándose en tu vida. Y el principal mensaje que encuentro aquí es que ellos están a tu servicio y están para ti. Tómate de, tu, de su mano y abrázate, date amor a ti mismo. Sé luz para los demás. Yo te abrazo con el alma. Te recuerdo que nos regales un like. Comparte este mensaje. Seamos faros de luz. Estamos juntos en este maravilloso despertar y juntos vamos avanzando. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en el siguiente mensaje. No olvides dejarnos tus comentarios aquí abajo y saber si estos mensajes te han resonado. Gracias.